En asamblea este viernes, la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, levantó el paro que llevaba a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Acaba de concluir la asamblea y la asamblea, la asamblea acordó levantar el paro e ir a Santo Domingo a una reunión con las autoridades de recursos humanos para ver qué es lo que las autoridades de acá han llevado, para, ver entonces, para entonces nuevamente regresar el lunes a la asamblea de asamblea determinará los pasos a seguir asegura la delegada del gremio que han suspendido el paro para establecer diálogo con las autoridades eh, pues todo la, le, que se le devuelvan sus contrato a las personas que fueron degradadas las personas que era, ya eran administrativos eh, que también se le devuelvan sus, eh, su, su nombramiento eh, y en otra serie de, de demandas que tenemos como son eh, eh, la integra, que integren más empleados el área de comedores de mayordomía y en otros áreas del, del recinto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.